rico esu siuchecho raichede arua rada yuga hare rega raicha ne hukru napara osli ne himu hena Penecho irme onorugme yuga na tarci Napunecho ponecho yerme hu arueka ranirmra onorugme neira Natali napuriga Machimela chimela onorugme digamina napuriga machimela, chimela chiet korala Alguien hecho yermeca Table Remonsi si yuga na tambra. Alguéca tabler chong chiniraga e Lico algué rega anele. Mueca rubi churgasco muevo nepi. Table na tek meju Rocare bilerio na y mue. Ali jesús rega anele. Table <tose> chere recobo nepruyene, churigasco ne. Yera ichli na pruine, Neca ramachi kochiyen kanavgo ne li kochiyena si me ne. Nekak pechamachigo kochiyen ne li kochiyena si Emi ne. Nekak table iwamehu na po'ani onorugme. pe iwamehu napo raramli. Neca ne raramli yuga. Nekustisya orasaka jare raramli yuga. Napune Ruimel ruimelhu la bishya Ne chigo yo gatiga Napunechihura. no emi bariseo ni lara ani mehu napu liga cario ra chigo bilera rana tek meko al hué ra eichli napu ruwi al hué alamli nei caruwi Napunocha onora chigo napunocha ne arker mehu napu ruwi Lico Rukeli Ru E Sushi ramlite. ver timwe onora. Cochille en anele. Emi table machi chericone. Lig table machi chericone onora. Ramachi meni Emi chericone al Ramachimelike Emi chericone onora. hora. yerra Sushi ale walure obachi Rubile al igual lo reobaje al rapchilga alena ni Aligue tablet Wesite Chapiliru Esusi Table Cho Sebechi Nilimiraweli Napuriga Chapivoa Esusi Lico Esusi Rega Aneli Necasimela Lig Emika Nechi Lige Ligue Subimela Emi Table Ugas Chatri Natri Emika Pecha gainamur wesi Miva Napunesi Melhu Ligue Alwera Lamurio Wela Rega Aneli. Arwero Caruigru, Tables Negga si mi baramu, Ale Napsimelhu alwebone. Pebo Nepi Melinalga, Anyrema Aracilga Napriga Tabler Wom si Simasiga alweyasia Esusica Rega Anele Emikape Napriga Ramirjena Huichimova Mochigme, Alarga Natmehu Neka Napriga Onorugme Alarga Natmehu Cru. Emi jena huichimobe, pregme, jukru. jena huichimoba, vestegme, ju. Novipare ugachka, nawagme juko ne. Neca mañetro subimeo, emi table labiuga, al natli. Emi yuga respimio, al chatri natli. Table bichig saca, emi neko, napuani ne. Lico, subimela, emi chatri natli yuga. Lige, al hueraram regaru kele. ruquele. Ligue sus carregan heli. Neca maru vitru y wei. Weca e naputable ruime neca. Recone emisaila ni raga raichi. Wechano caime corriga emi. Novitable churruime ligone, nata. Gena huichimova ca. Pe arwe al hue Pe al ruime ne. Arwe arura na napujura le nechi. Al hueca navi la table yegarra y chamejú. Al table machile, al ono onorugme orgaño. Lige esusi rega anele al hueca arambre. Hipe napuriga napurga napurga emi. Napulige negul si chuchegamel suga. Ne naphu honorugum tenulerime, pare ugachka, napurgarioneraga lig marco de gachi sang ne hago curi emi mela emis napuani ne neka tableu nochli nochli newame natalirate neca pena o no onorumte. pe alargacho noche mejune alue napune ne yugasti gena wichimova. ne onora tableu vineli hare nechi neka navila sebli ora napura gale meju Alkedi Henati Nechi Yuga. Gera echlitu Yaliche Susi Wekara Ramri Lavish Chigle. Lavish Chigle alwed Yoko Napuko Diliebone.